Géminis entre el 2130 y el 2169. ¿Llegarás a ver a alguien de Plutón en Géminis? Bueno, todo puede ser. La ciencia avanza tanto. Vamos a ver. Tres palabras claves positivas y tres palabras claves negativas. ¿Por qué tiene tanta importancia eh, Plutón eh, en saber en qué signo está porque muchas veces podemos llegar a encontrar eh, algún tipo de aspecto. Bueno, ya vamos a llegar ahí, no me voy a meter con ese tema porque todavía les falta, ya vamos a llegar. Eh, bien, tres palabras claves positivas y tres palabras claves negativas para Plutón en Géminis las tres positivas psíquico, investigador, inventivo las negativas inadaptado, maquinador y conspirador bien, ¿para qué te va a servir mucho eh, Plutón en Aries Plutón en Tauro Plutón en Géminis eh, para cartas natales de países, sobre todo, porque eso sí podés encontrarlos. Eh, y, y a partir de Plutón en cáncer, te podés llegar a encontrar con personas aún vivas con, que tengan Plutón en cáncer. Pues Plutón estuvo en cáncer entre 1913 y 1936. O sea, personas que todavía no cumplieron 100 años. Así que podéis llegar a encontrártelos. Ya vamos a llegar a Plutón en Cáncer. ¿Cuándo? Mañana. Así que por ahora te digo hasta mañana y eh, nos volvemos a ver mañana. Sí, claro que sí, con Plutón en Cáncer. Chau, hasta mañana.